Ay. Me encanta que seáis tan señora. Y tan quiten a la como vez. Turista, mira. <risa> hey guys. Día 16 de la Nadi Block Dad, eh, Estamos con la celebrada. Dio la celebrada. Hola. La amor se cambió de folio. De es que hecho se me venció el carnet y ya estoy como ilegal. ¿Ah? Se me vencía el último carnet que saqué fue a los 22 Y se venció hoy. Yo cuando cumplí 30 me deprimí pero frígido así como acostado en la cama, casi llorando, en serio, no miento. Pero la Kite está así fascinada, ¿cierto? Porque lo voy a explicar en un minuto, mira. Que encanta estar It's my party. Eso me tienes que poner It's my party. ¿Solamente o sea, por eso? No, no por pues, 30, es. pues sí si es 30. ¿eh? Uno, porque vamos los, los cumpleaños. Es una fecha de la raja que me encanta celebrar siempre. Como que nunca no he celebrado un cumpleaños. Lo otro, me pasa que pensé que me iba a ver muchísimo más señora. Y aunque no te veas como una señora, lo soy. <risa> sí, me encanta, pero eso es otro, otro tema. Y el tercero es que a mí me gusta cómo están mis 30, me gustan mis pegas. Me siento súper realizada como persona. Entonces, ah, como, como un kitten. Por eso estoy tranquila y feliz Y con esa explicación se terminó el vlog porque... Oh. Hablé Gale? Ya habla galeta, Ya hablo corto ¿Cuál? ¿Vale? Bueno, ahora vamos a la casa de los papis de la Monse. Papás Que ella no le dice papis, le dice papás tengo otra relación la que tengo yo con mis cumpleaños Pero creo que ya está, está, está cambiando Ay, qué bonita la luz no, Ayer... Nos pasamos súper bien en la casa de los papi de la, de la Monce. No, la Monce hizo un pan de huevos con mayo cristal. No dejo de admirar la posición de la Monce frente a cumplir 30 años. Porque para mí cumplir 30 años no fue para nada divertido. Pero miro para atrás y no tenía por qué haber sido no divertido. Podría haber sido la mansa fiesta. De hecho lo no fue. Y lo atribuyo más que nada a que la Monce, desde mucho tiempo atrás, tenía claro qué quería hacer a los 30. En cambio yo había dejado que las cosas pasaran Como que hice más lo que se suponía que tenía que hacer Más que lo que en verdad quería hacer Ok, lo que quiero hacerlo a hacer después Empezáis a patearnos Y cuando empezáis empecé a cachar que el tiempo no se detiene Te entra la ove, la ansiedad y da, se te está cagando el tiempo En cambio, cuando haces que las cosas pasen El tiempo es irrelevante No es hoy, será mañana o será otro día Pero lo vas a hacer Es una tranquilidad que es envidiable este fue el día 16 del Navi blockdad Dad y nos vemos muy ¿Por qué no lo voy a abrir? Y no, no, no, ¿lo voy a abrir más rato? ¿Toma? se abre cuando quieras. Pero ¿por qué no lo abres a abrir? Porque no lo puedo usar y me dan ganas de usarlo. Viviar. ¿Y si Kudai? ¿Cuándo lo, emper... ya, lo voy a abrir? ¡No!